Estás entrando a Larquemor Larquemo Larquemor El universo oculto de Oxlack Investigador Larquemo Buenas noches, bienvenidos a todos Los que están los que se están uniendo en las redes sociales Hoy es noche de Podcast Oxlack. tenemos un invitado, el este tema es muy interesante, eh, vamos a conocer los secretos de una personalidad de la investigación de los temas de misterio. A continuación van a conocer a alguien que de primera mano conoce a JJ Benítez. No solo conoce, sino que lo ha acompañado sus investigaciones quien ha estado con él eh, fuera de lo que es ser un investigador paranormal y que también ha escrito un libro sobre J.J. Benítez. Un libro donde nos narra precisamente esa parte íntima de lo que es Juan José Benítez. Si alguien aquí todavía desconoce quién es Juan José Benítez, eh, durante esta transmisión, durante este podcast, lo irá descubriendo, pero desde ya debo decirles que Juan José Benítez, JJ Benítez, es el eh, periodista de misterios eh, número uno a nivel latinoamericano. Así que vamos a tener a Antonio Erazo esta noche con nosotros. Denme un segundo, voy a compartir el link para que Antonio entre directamente ya a esta charla y podamos comenzar. Alexa, sube dos. Ahí está, con el ambiente de tormenta. Estamos iniciando esta transmisión, este podcast Oxlack. Le mando un abrazo a Vic González, a Patricetina, a Claudia García. La noche de ayer fue una noche perturbadora. Nos dormimos hasta después de las dos y media por estar escuchando un exorcismo. Ayer tuvimos en vivo y en directo un exorcismo. Fue bastante bastante aterrador y más por la hora. Y hoy tenemos esta entrevista en el podcast Oxlack. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy sábado primero de octubre. El mes del terror, el mes de lo paranormal, el mes de las brujas, bienvenidos a todos, son 10.31 de la noche, 10.31, voy a ver si cambio mi luz. Hola, hola, hola Dian. Ahí está, ya tenemos la luz y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Antonio Erazo. Bienvenido, buenas noches, amigo. Muchas gracias, hola, ¿cómo estás? Gracias a ti y a todo tu auditorio. Estoy muy contento que me hayan invitado para poderles platicar todo lo que quieras acerca de las investigaciones que estamos haciendo y de quién es JJ Benítez y por qué escribí este libro, si a ti te interesa, es por supuesto a tu público. Claro que sí, hay, hay bastantes temas que platicar. Eh, este, esta transmisión eh, nos mencionaste o me mencionaste que ibas a revelar algunos secretos o algunas exclusivas de JJ Benítez pero antes que nada me gustaría saber eh, sobre ti sabemos que Antonio Brazo eh, escribió este libro y lo que lo acabas de presentar en Metepec hace unas semanas, ¿nos lo puedes mostrar? Sí, claro, aquí está este es el libro de JJ Benítez desde el corazón que eh, les platicaba, déjame que no te he echado, ahí está, que no te he ahí está. Eh, este libro lo escribí a lo largo de 11 años para recabar la información que aquí está, porque realmente más que una biografía, aunque tiene datos biográficos, tiene, tiene mucho de cómo es JJ Benítez, cómo es él, cómo piensa, qué come, cómo es un día a día. Y bueno, y algunas otras cosas que, que me ha platicado en esta ocasión que tuviste la oportunidad también tú de saludarle, quiero saludarte a ti, este, pues nos ha contado muchísimas cosas. Y es un libro que habla justamente desde el corazón. Este libro, originalmente se iba a llamar J.J. Benítez en chanclas, porque así él me lo pidió. Okay. Porque platicando aquí en la casa tuya, eh, me decía, bueno, estoy en chanclas, podemos hablarlo así. Y decidí que no. Que, que realmente el libro era desde el corazón de él y desde el mío, que es lo que trato de expresar en él. Y hay un capítulo que es una entrevista que le hago, de las muchas veces que hemos platicado, nunca le había hecho una entrevista formal, y esa entrevista sí le puse en chanclas, porque así le, me gustó y le gustó a él también, entonces esa parte sí la nombré así. Tiene cartas, tiene muchas fotografías eh, de los lugares donde hemos estado, y algo que el público seguramente tiene curiosidad, Piensan que no viene a México, que no va a Colombia, que no va a Venezuela. Y la verdad es que sí estamos en muchos lugares, pero siempre va de incógnito. Es decir, va con otro nombre, lo que a mí me, me da una responsabilidad tremenda, traerlo para todos lados y nadie sabe quién es. Simplemente es un ciudadano más. ¿Cuántos años tiene Juan José Benítez? Bueno, la edad acaba de cumplir 76 años, el 7 de septiembre eh, de este año, 2022. Y bueno, ha sido una, una época un poco difícil, un primer cumpleaños, segundo cumpleaños solo, pero bueno, se vino casi a festejarlo conmigo y con todos ustedes, como sabes, él no da entrevistas, no da presentaciones personales. Fue una sorpresa que le preparamos, mi esposa y yo, la maestra María del García, con el municipio de Metepec, y le dimos un reconocimiento por 56 años en su labor como investigador. Y ese día se le ocurrió decir, vamos a hacer una presentación de libro... Créeme que yo no estaba muy de acuerdo, porque ya estaba muy cansado, habíamos viajado mucho, y me dijo, no, quiero estar con tu público y acompañarte, y fue la oportunidad que se dio de que estuviera en un lugar, y nadie lo creía, a mí en las redes sociales me decían, no creo que esté, no va a estar, sí. pero sabes que sí estuvo ahí, ¿no? Tú sí, nadie, nadie creería que, que Juan José Benítez estuviera en Metepec, pero precisamente nos vas a contar esta historia, y 56 años de investigación en temas de misterio, para sí. mí, JJ Benítez es el investigador de estos temas sobrenaturales número uno de habla hispana. Espero Así que no, alguien no eh, me, me ponga en, en dicho esto, pero la verdad yo sé, de hecho no es como que yo crea ni yo piense ni imagine. Es el mejor investigador de sí. temas de misterio eh, actualmente y bueno, 56 años de, de carrera. Vamos a, a, a saber cómo es que tienes este, este encuentro con JJ Benítez y cómo inició esta amistad que tienes con él. Pero antes me gustaría saber un, un, algunos datos sobre ti. Sé que estuviste en televisión y sé que te gusta la investigación también. Bueno, mira, yo empiezo en radio en 1983. Ya también te acuerdo de caminito andado. En eh, 1983 inicio en la radio. Después estuve en otra empresa de televisión estudiando y, y posteriormente en el 88 entré al sistema de radio y televisión mexicanos y ya en la televisión. de planta con un programa de investigación justamente, que se llamaba La Ventana, y tocábamos muchos temas, entre ellos brujería, y magia y superchería, ovnis, y entonces dije, creo que esto es lo que me gusta a mí, y tenía un asistente, que creo que también lo conociste porque lo invité a esa presentación, Pedro Hernández, y empieza él a grabar ovnis y, y déjame decirte que su colección es de más de 10 mil videos, 10 mil wow. no no, no, no miles eh. 10 mil a lo largo de 30 años de grabar y de una manera sorprendente yo le acompañé en muchas ocasiones yo no grababa nada y él decía voy a grabar y grababa y los famosos vigilantes que seguramente tu público y tú también los han escuchado pernoctaban ahí en su casa por 8 días en el jardín hacían guardias para estar grabando lo que pedro hacía y, y siempre lo conseguía tú sabes ese video de la, de la nave nodriza que está girando en la Ciudad de México a las 12 del día, un 22 de mayo Pedro lo grabó debajo del, del vehículo en el que iba y grabó esa nave entonces tenemos un lazo muy estrecho en una ocasión alguien le habla a Pedro que tiene un programa de televisión que se llama eh, Noches del 34 eh, salíamos al aire a las 10 y media de la noche, 11 a morir 3 de la mañana con invitados en vivo un programa muy, muy popular, le gustaba mucho a la gente. Y un día saliendo del programa me dijeron, me dice, Pedro, oye, que me habló JJ Benítez. Entonces yo dije, bueno, pues yo a JJ Benítez lo conozco por los caballos, hasta ese momento solamente los caballos, era el 7. Y le dije, este, bueno, ¿y qué? Pues que mañana me quiere ver. Pero pues yo pensé que era una broma. Tú sabes que a todos los que estamos en estas investigaciones, yo había investigado en panteones y cosas paranormales, Dije, es una broma, me habían jugado muchos, a mí me habían citado muchos lugares y y era y no era cierto. Pues quedé con él, te platico brevemente porque está aquí en el libro. A las nueve de la mañana de esa misma madrugada, era sábado ya, a las nueve llegué al Callejón de la Luna, me habla Pedro Hernández, y me dice, me están llamando del número que, que me hablaron antes, contesta tú. Tomé el teléfono y dije, soy JJ Benítez ya estoy aquí y a escasos 10 metros de donde estaba yo parado con Pedrito, estaba él y su esposa Blanca. Así lo conozco. Fuimos a ver unas cosas que tenía Pedro en ese tiempo, no sé si recuerdas, el extraterrestre de Metepec ya lo sí. habíamos investigado nosotros y sí. eso Y eso vino él, y él. Y una esfera que tenía que y Pedro. Y así inicia, me pide una una pequeña investigación en un un que que pongo pongo en en libro libro y este, oye me puedes investigar esos nombres sí con mucho gusto y ya me eché un compromiso gigante con él porque quería hacerlo pues muy bien. Y le hago un trabajo que se lo mando a España, todo por carta. Y empezamos a tener una relación ya de trabajo. De trabajo simplemente como investiga, puras investigación, puras investigaciones. Y con el tiempo se fue dando la amistad. O sea que él llegó a México, llega a Metepec, porque iba a, sobre la investigación de, de los videos de, de Pedro. Sí, eh, también es. por eh, el, una esfera metálica que tenía. No sé de sí. dónde la consiguió, he visto la fotografía que... ¿Está en tu libro, me parece? Sí. Eh, y es, es, ajá, cuéntame Es sobre. maravillosa la, la, la esfera, en, en unas aurdas, que es donde crían a los puercos, unos albañiles escarbando la encuentran. Y la ¿Sí? historia dice que, que sí, que estaba en un triángulo con tres eh, tubos de metal y, que, y, y, y brillaba esa, esa esfera. Cuando la quitan los albañiles, se llevaron los tubos y a Pedrito le venden la esfera, que curiosamente medía 101 centímetros palo, cero palo, y acabo de ver otra en México eh, de Mario, un buen amigo un gran investigador también bueno, tiene coleccionista más que investigador, así lo dice él eh, tiene una esfera y mide justamente 101 centímetros también, nada más que la pedra metálica y esta es de piedra, ya tendré oportunidad de, de mostrárselas algunas fotografías cuando me autorice su dueño con muchísimo gusto ¿y esa esfera, la tiene todavía Pedrito? pues mira, hasta donde sé, no la tiene ya había muchos se la querían comprar, y pues en algún momento creo que decidió venderla, eh, pero yo la vi, yo la pesé, la, la tuve mucho tiempo la tuve mucho tiempo y pesaba, si no mal recuerdo, 72 o 73 kilos. Era, era pesada, y una cosa así, 101 centímetros de circunferencia por la parte exterior. Esta, estas investigaciones que vienen a hacer la Metepec, JJ Benítez, ¿Es para algún libro que sí se publicó? Así es. En, en uno de sus libros que se llama solo para tus ojos, viene esa investigación, la primera investigación, que es el extraterrestre de, de, de Metepec. No estoy seguro si es ese libro, eh, pero creo. Aquí los tengo y no me acuerdo, no quisiera dejar a tu público, a, a darle la espalda, pero, pero saca la investigación del ser de Metepec, que nos llevó tres años. Y en esa ocasión te cuento le di una fotografía que a mí me había regalado un camarógrafo que trabajaba conmigo, Martín Altamirano, y me dijo, oye, fíjate, esta fotografía me la dio. Ya simplemente era, era un extraterrestre, tal cual. Okay. Se la di a J.J. Benítez, le puso unos datos atrás y la guardó. Y de eso pasaron 10 años para que se acordara de la foto. Estuvo en la nevera y dice, oye, un día me, me marca su esposa blanca y dice, me dice, Juanjo, que si te acuerdas de esto, yo sí, sí me acuerdo. O sea, hay que empezar a investigar. Imagínate buscar testigos de 15 años para atrás, porque eso ya tenía tiempo que Martín okay. Testigos y fotografías eh, negativos. Una investigación con dice, es muy complicada, como tú lo dices. Un gran investigador, eh, a veces entrevista a una persona hoy, la vuelve a entrevistar en dos años o tres años, y tiene que dar el mismo testimonio. Exactito, todo lo lleva a su cuaderno de campo, y, y, y el testimonio tiene que ser idéntico para que tenga cierta credibilidad a lo que te están diciendo. Así es como se lleva a cabo una investigación. Pero de una persona demanda a otra. Y es que creo que también lo vio Fulanito. Tiene los datos, y sí, hay que buscarlo. Y así te vas llevando los años en poder terminar un trabajo. Es muy complicado. Este libro yo lo quise escribir a los dos años que lo conocía otra vez y, y realmente me di cuenta que no tenía el material necesario. ¿Qué Desde podía el... decirle? ¿Desde cuándo JJ Benítez no da entrevistas, no sale al público y por qué? Bueno, mira, tiene muchos años que no da entrevistas, se ha dado, telefónicas casi todas, eh, sobre todo en España. En Colombia, ahora que subimos, algunas entrevistas para la televisión, una entrevista para la televisión, para Diego Reyes, le mando un saludo, un gran entrevistador y aparte un buen investigador allá en Colombia, en Bogotá. Eh, fíjate que decidió salirse de la vida pública, porque lo de él es escribir y dar los mensajes en los libros. Y entonces, tú ya lo viste, un hombre tímido, una gran persona que, lejos de paragloriarse de lo que ha hecho, se preocupa claro. mucho por los demás. En, en una de las pláticas que dio aquí en MTP, que el día de su reconocimiento, alguien le dijo que ganaba mucho dinero, y él dijo, bueno, sí, sí ha ganado dinero, pero una investigación se lo lleva todo. Yo les comentaba que hay libros, créemelo, ¿eh? que tu público lo crea. Todo lo que recauda el libro lo da a beneficencia o para investigación de enfermedades. Todo. Nos queda un centavo. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, cuando él, cuando él está en una investigación, pues el gasto sí es oneroso, ¿no? Si, venimos, si viene a México, pues él viene con claro. sus gastos. ¿no? Y, y ya aquí nos movemos y ahí nos vamos dividiendo porque. A veces en una semana recordemos tres mil kilómetros. Sí, sí, sí claro. es complicado. Sí, aprovechar el tiempo, el poco tiempo que está aquí. Está, en esta ocasión tío, a él se le ocurrió esto y dije yo, muy agradecido, feliz de la vida, de que yo pueda estar con el público. Yo le he dicho y su esposa se lo decía: acércate a la gente, pero él es tímido, la verdad, es tímido. Aunque te platica todo, es muy tímido. Antonio, ¿tú ya habías leído algún libro o en específicamente.? algo de caballo de Troya antes de conocer a José Benítez? Sí, le había leído hasta el 7, pero nunca había visto una fotografía de él. En esas ediciones viejas que tengo yo, no venían fotografías, venía algo de su biografía, de su historia, pero no las fotos. Entonces yo no sabía ni cómo era y realmente nunca me interesé. por Y tengo así, ¿por qué? Pensé que nunca lo iba a conocer. Dije, este señor ha de ser muy importante, este señor vive en otro país, imposible de localizar. Y efectivamente es muy difícil de localizar. Eh, todo lo que yo hago con él es por cartas, por correo. Entonces, imagínate cómo se va complicando la investigación. Por, por eso cartas, pongo fotografías sí. de las cartas, ¿sí? Por cartas, cartas. físicas. Sí, así es. Porque no, no usa computadora, está empezando a usar una. Porque ahora las máquinas Olivetti, ya las ocho que tiene, ya no le dan batería. Okay. Y este, Pero se le ha complicado. El teléfono celular tampoco tiene. Okay. se ha cambiado, cambiado últimamente de domicilio varias veces, entonces no creas que es muy fácil localizarlo algunas personas me dicen, oye, ¿por qué no le pasa el mensaje? bueno, cuando lo veo con mucho gusto le paso todos los mensajes y lo que le dicen ¿no? pero, pero, pero sí es, no me han pedido muchas entrevistas con él y la verdad es que nunca he podido conseguir que dé una entrevista qué, este, qué interesante esto que nos platicas y es que pues 76 años me dices que acaba... de edad, sí entonces, la tecnología ya no eh, la, la trabajó, esto como las computadoras, las redes sociales, internet y Así demás. Es. Entonces, él se quedó con, con el trabajo de antes, con las cartas, es como se comunica, cartas físicas. No sabía, no sabía que todavía se podía hacer esto de las cartas físicas, se pueden sí. mandar todavía cartas físicas. Sí, sí, querido amigo, muchas cartas, yo digo aquí en el libro... Eh, eh, Le dame fotografías algunas, y aquí mira, por ejemplo, para que veas, me manda así la carta, y ahí me pide la información, o, ya son temas investigados, por eso están aquí, no y esta la puse en particular porque en el 10 de, de octubre del 2009 estaba escribiendo El Caballo Nuevo, empezaba a escribir El Caballo de Troya Nueve, y en menos de seis meses lo terminó, algo imposible para mí, es decir, ¿cómo puedo escribir un libro? Que tú sabes que es de casi 900 páginas y le quitaron, pero, sí, pero le quitaron tres, 300 páginas más. ¿Cómo es posible? Bueno, quitaron 600, pero quedó en 300 el nuevo libro que se presenta justo este mes, Elen. No sé cómo fue escribir tantísimo. Y al mismo tiempo escribe tres o cuatro libros, déjame decir. En abril tenía 25 libros terminados, aparte de los 65 publicados. Ahora ha, tiene 32. ¿Ha publicado 65 libros y 66. tiene 32 escribiendo? 32 escritos, terminados al 100%, pero en abril tenía 25 y ya aumentó a 32 a estas fechas. Wow, Es algo que tú podrás, tú como investigador de lo paranormal, medirás sí. y pensarás lo mismo que yo y el público. Él no es de aquí. Definitivamente Eso. no es de aquí. No puedes escribir de, eh, en una máquina normal, no usa la internet para hacer los pies de página, lo saca todo de libros, imagínate. Si quiere escribir algo, buscan un libro y sacan información, y la plasma, es imposible, para mí es imposible, la verdad, y leer un libro de 300 páginas en la noche, le he dado libros y en la mañana ya, ya lo comenta, ¿a qué hora o cómo? ¡Wow! Eh, tú, sé que el libro que escribiste sobre él no es una biografía, pero tú sabes cómo empezó con esto de la investigación, ¿a qué se dedicó? ¿Si estudió algo? ¿Y sí, cómo claro. fue que encontró el camino del misterio? Bueno, mira, él estudia periodismo, él no sabía que era periodismo, Dicen, me dijeron en la escuela, ¿tú quieres ser periodista? Pues no sé, pero vaya. Entonces escribe, eh, se mete a estudiar periodismo y cuando termina se va a trabajar a un periódico que se llama La Gaceta del Norte, en España. Eh, y ahí en una ocasión alguien le dice, ¿sabes qué? Que sucedió un caso de un ovni que dice que en un pueblo hay millares y él se fue a cubrir eso. Cuando cubrió eso era gente muy sencilla, eh, no sabían leer ni escribir, Ajá. y entonces le cuenta una historia que vieron muchísimas personas en ese lugar, todas las personas lo vieron, y ahí se le prende la chispa y dice: Bueno, creo que por aquí es el camino. Eh, no era fácil, no era fácil poder escribir esos temas en la época de Franco, con el Opus Dei, claro, obviamente se oponían a todos esos temas y se siguen oponiendo la, las religiones, y, eh, pero él se dedica, se dedica y se dedica y se dedica y empieza con una serie de investigaciones y unos trabajos en todo el mundo que, bueno, no en ese tiempo, eh, para una editorial que se llama Plaza Janés Trabaja, no le reeditaban propiamente dinero, entonces le costó mucho trabajo, como nos cuesta a todos los que queremos perseguir un sueño, y ahí estuvo la insistencia y bueno, es quien es ahora, ¿no? aunque es una persona que escribe sábados y domingos, de domingo a domingo, tiene una rutina bastante difícil, bastante fuerte, pero lo hace todos los días. ¿Qué año era este cuando eh, encuentra este caso? ¿Sabes? Me parece que fue en 1971-72 cuando, cuando ve lo de este caso. Entonces, de ahí para acá se sigue ya con la investigación, por eso tú tiene 50 años como periodista y 56 como periodista e investigador. Wow. Es que pues, si deseas la suma es así. ¡Wow! 56 años de... Trabajando, sí. Ya eh, ¿Sabes eh, cuál fue su primer libro que publicó? Bueno, sí, el primer libro conocido se llama Existió Otra Humanidad. Oh, wow. Hay uno antes que no lo tengo porque fue en una editorial que le pidieron algunos otros datos, pero el primero fue Existió Alguna vez Otra Humanidad, que sí también los tengo yo. Eh, algunos están, están ya descatalogados, es muy difícil de conseguir, ¿no? Cuando hizo el del Misterio de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, lo que se ven los ojos, el manto, etcétera, eh, ese libro tampoco lo he podido encontrar. Yo tenía uno y lo presté y ya no volvió. Pero él tampoco lo tiene. Sí. Hay libros que están descatalogados, muy complicados de, de conseguir. El de El Testamento de San Juan, eh, lo conseguí en Uruguay, me hizo favor de enviar una una lectora. Me dijo, yo lo tengo, se lo regalo. Entonces dije, bueno, no quiero que me lo regale, vamos a una cosa, yo le regalo uno de JJ20 firmado y usted de mes. Y hicimos el intercambio y, y así me logré hacer de ese libro. Existió otra humanidad su primer libro escrito. Sí, ya como hay algún otro que no lo conozco, sí. pero ese ya es, es el primer libro, sí, obviamente que libro. toca el tema ya ovni directamente. Y como tú sabes, después de los caballos dejó mucho el tema ovni y ahora lo ha retomado con mucha fuerza y los temas de vida después de la vida lo ha tomado con muchísima fuerza. Es donde habla sobre las piedras de Ica, esa investigación que realizó en Perú, ese primer libro de Existió Otra Humanidad, ¿verdad? Así es, y de ahí pues le piden una, una piedra, y te cuento una anécdota para que tu público se vaya enterando de quién es JJ Benítez. Él es muy amigo de la reina madre Sofía de España, y se le ocurrió, había hecho 15 viajes con ella ya de, de trabajo como periodista, y él dijo, oye, cómo me gustaría tener una piedra de esas, porque hay piedras de este tamañito. Pe. Pues JJ Benítez se va para... El Perú, y consigue crear una piedra de más de una tonelada, renta una camioneta, la sube en la camioneta, se descompone, los va a dejar el avión. Se hizo un lío gigante, se lleva esa piedra para España, que está allá en la casa de la reina, en la zarzuela, ¿es? ¿eh? ¿La zarzuela se llama? Ahí donde está la reina, la casa de la reina. Bueno, la casa de la reina ahí en España, ahorita se fue, no creo que la las arzuelas, sí estoy correcto, gracias, gracias, que aquí tengo a mi asesora, este, y entonces pone cerca de la alberca aquella piedra gigantesca, toda tallada, y al rey Juan Carlos no le gustaba mucho el tema, ¿no? Entonces va caminando, y se golpea una puerta y se cae, y es cuando se rompió el brazo, que lo traía vendado, y le echó la culpa a JJ Benítez, por culpa de este tipo que te dio la piedra me caí, y entonces, bueno, se hace eso ahí, una cosa medio graciosa, y pero realmente se llevó la piedras a España, con permiso del gobierno del Perú. Esa es una historia increíble, eh, porque las piedras de Ica son piedras que fueron encontradas en el desierto de Ocucaje y que muestran pues convivencia de humanos con dinosaurios, muestran también operaciones prehistóricas, operaciones de, de corazón, también de ast astronomía. Y algunas otras eh, prácticas que serían imposibles son UPARTS. Cuando JJ Benítez visita al doctor Cabrera, pues es el libro que, que escribe y el que es publicado, el primer libro. Y esa anécdota de la reina está buenísima también. Tuve la oportunidad de ir allá a, al, pues ahora ya como museo del uh -huh. doctor Cabrera y pues platicar con su hijo y me mostraba precisamente la foto de la reina con la piedra la y piedra. yo no sabía esa historia de que la reina quería bueno, supe que quería una piedra rica no sé por qué la quiso pero no le llevaron una piedrita le Así llevaron es. una piedra gigantesca y yo no sé cómo desde Perú se pudieron llevar porque ahí mismo en el museo que tiene el doctor Cabrera pues hay piedras muy grandes pero sí. uno no se imagina la labor de mover una de esas piedras gigantes y llevarla hasta España y ponerla en el jardín de esta reina de, de España. Qué increíble así, historia. Así, y aparte fue una piedra que se seleccionó porque tú sabes que hay muchas falsas, eh, se las vendían, las vendían ahí, pero son miles, entonces no pudieron falsificar tantas. Se dataron algunas, los tallados con la tecnología que había en ese momento, que no era mucha, y este y esta piedra tiene todas las tallas originales y entonces pues, él quiso yo creo quedar bien con la reina y pues, le llevó una piedrota <risa> y se llevó una piedra gigantesca para España, bien, y fue peste. la que le dio a la reina, que ya mi libro por cierto lo tiene la reina, ya está esperando a ver qué me comenta eh, La reina tiene ¿Cómo? cómo? Sí, él, él ya le hizo llegar mi libro a la reina ella ya, ya le hizo llegar el libro, se lo pidió, espero que le guste que le también Guau, wow, genialísimo eh, no te, espero que por ahí debe de haber fotografías de, de la reina con esa piedra dica porque es una historia en la temática del misterio increíble. Y bueno, esta plática la quería tener hasta el final del programa, porque precisamente quería, quería ver qué, qué posibilidades hay de una piedrita pequeñita. Pues mira, yo aquí tengo muchas piedras atrás, tengo, que ya Ica? te contaré, eh, no de Ica, es una investigación que él les comentó ese día, ah, okay, la okay, investigación que okay. estamos haciendo y más adelante con mucho gusto te la... Te, la voy a, te las voy a mostrar para que veas no, lo increíble sí. de lo que estamos haciendo ahora Aquí vamos, en... vamos con Caballo de Troya porque eh, es un bestseller Caballo sí. de Troya, no sé sea, cuántos millones de ejemplares vendió pero Caballo de Troya es conocido en todo el mundo eh, sí. ¿qué es el Caballo de Troya? ¿de qué trata la historia? ¿cómo empezó ese primer libro? ¿y por qué es que se ha alargado a, a diferentes tomos? Bueno, mira, El caballo de Troya es una historia que justamente estando él en México presentando un libro que se llama El enviado, que habla de la sábana santa, eh, va a un programa con Jacobo Sabludowsky, que era el noticiero 24 horas, y ahí lo ve una persona que es el mayor, que después se conoce como el mayor ahí en, en, en el libro, y le llama a su hotel lo hace ir a Tabasco, dice, yo no sé por qué fui, no me dio ningún dato, no me dijo qué me iba a dar, ni quién era. Y él pensó que se trataba del tema OVNI porque al saber que era un militar, dijo, bueno, sabe algo, es militar de Estados Unidos sabe algo. En esa primera entrevista, que no lo platican los libros, eh, come con él, le invita ahí un pescado, dice, yo la verdad es que no quería ni comer, ni nada, eso les platico, aquí como una exclusiva para ti, eh, dice, yo estaba intrigado pero el mayor no le da más datos. Dijo, si usted es el el heredero de mi legado, yo se lo haré saber. Entonces, se va de regreso a México y dice, bueno, fui y vine a Tabasco y, y la verdad es que no, no no me llevo nada. Poco a poco con el tiempo se hacen amigos, el mayor le, le da la confianza y justamente porque tenía que buscar a alguien que pudiera difundir ese mensaje. No a cualquiera le iban a dar esa información. ¿Estás de acuerdo? ¿Se la dan a alguien que no la va a buscar o algo? bueno pues Además que como el público que lo ha leído, no le dio los folios. Los escondió y le dio una clave para encontrarlos y ahí inicia el caballo de Troya. Les voy a platicar algo también que el público no sabe, porque me preguntan mucho, y que nunca les había contestado hasta ahora, que se lo pregunté yo también a él, dice, bueno, ¿y cómo, cómo tienes los libros, los folios y en qué idioma están? Ya de ahí, es una duda muy sencilla y que a nadie se le ocurre preguntar. Y realmente los folios venían en inglés. En inglés los manda con cuatro diferentes traductores sin decirles de qué se trata, para que coincidieran, porque hay mucho lenguaje técnico ahí. Esos libros son realmente, tienen una gran parte científica de cosas que ahora vemos que existen y en ese tiempo no existían. Entonces, este así es como tienen los polios, como lo narran el libro, que no creo que tenga mucho caso que te lo cuente, pero se da cuenta JJ Benítez de ese Jesús de Nazaret, de cómo el mayor lo vive, las pláticas posteriores que tiene con él, que fueron muchas hasta que muere aquí en, en, en Mérida, Yucatán, bueno, muy cerca de Mérida, el mayor aquí en México, eh, lo deja de ver un año y parece que pasaron 10 por esta enfermedad que comienzan a tener en el eh, de envejecimiento por los viajes en el tiempo, que no es el caso de Eliseo. Eliseo es diferente al mayor, el segundo mensajero, y, y así es como sale, nace la historia se ha prolongado porque son muchos documentos y todavía falta un libro más para que sean, van a ser 13 se llama Rayo Negro Rayo Negro ya está escrito y terminado pero no se sabe la fecha de publicación tú sabes que la editorial Planeta no, no este, le, le, eh, publica un libro al año, este año van a ser dos, en blanca y negro y, y Belén, y yo en el caso de la editorial mía que es Cangrejo Editores eh, bueno, me publicó este libro y no sabemos que vaya a continuar ¿no? con ello pero JJ Benítez tuvo la deferencia para que te des cuenta cómo es él y tu público también, él no trabaja para, para Cangrejo Editores él trabaja con Planeta porque trabaja, no es un empleado de, de Planeta yo lo invito a Colombia en, en, en abril y me acompaña y estuvo conmigo en todo el, el evento trabajamos seis o siete días desde las 7 de la mañana hasta 10, 11 de la noche y no era su editorial era la editorial con la que estoy trabajando yo Cangrejo Okay. Bueno, a mí se me hace un, un detalle increíble, increíble. No me cobró un centavo ni le cobró un centavo a nadie. Eh. Se vino a trabajar conmigo y, bueno, son los detalles de, de los buenos amigos que, que necesitaba a lo mejor yo un pequeño empujoncito un y que la gente se diera cuenta que todo lo que dice el libro es cierto. Todo lo que está en este libro es cierto y por eso hay fotografías que dan fe de lo que estoy contando ahí. Que no es un libro grande, pero es un libro muy sentido, con muchas cosas entre líneas. Te iba a preguntar sobre si ahora que fueron a Colombia, presentaron tu libro, ¿aprovecharon para hacer algún tipo de investigación? Así es. Sí, fíjate que atendió a tres personas, aparte del trabajo que teníamos ahí. Hay un caso interesantísimo de un señor que, que no te doy el nombre porque lo va a publicar él, pero ve un ovni y se desmaya y aparece lleno de sangre en un hotel. Entonces... Todos esos datos sigue recabando y recabando y recabando, y se van a la nevera hasta que tenga tiempo de poder ir al lugar. empezar a platicar con más testigos, pero atendió ese. El caso también de una señora que, que buscaba el acta de nacimiento de en un pequeño pueblito de allá de, de Colombia, le dijeron que no existía, y está en, en un escritorio y una ráfaga de viento abre un libro, y está exactamente el acta que buscaba ahí, de hace 60 años o 70. Nunca está quieto, eh. JJ Benítez, nunca se está quieto. Sigue, sigue investigando, ¿todas estas investigaciones que, que aprovechó fue en Bogotá? O en fue Bogotá, en la ciudad? no, estuvimos solamente en Bogotá porque la feria del libro era exclusivamente ahí en corferias y nos presentamos en varias librerías eh, con, pues, con un gentío, no muchísimas personas acudieron a, a conocernos, principalmente pues, a JJ Benítez que, como te decía, tú revisas su página y dice, no da presentaciones, no da entrevistas, etcétera. Han sido, digo, unas grandes diferencias que ha tenido para con el servidor y para lo que yo he querido hacer también, ¿no? Que la gente lo conozca. O sea, él dice que lo importante es el mensaje, no es el mensajero y te quiero mostrar Es una cosa. Yo aquí en el libro, aquí puse mi viaje con el tercer mensajero y él no me dijo que no. Dice que no es, pero te voy a enseñar la dedicatoria. Este es mío, ¿eh? Sí entonces, yo me lo quedé, porque le firmé uno de mis libros, así que yo le firmé los de él, pues era el que me firmara uno mío sí. entonces, ve no sé si lo alcancen a ver, voy a tratar de que se vea aquí en la cámara del teléfono y ve sí. qué dice ahí dice es eh, sí. o, es que pasa que lo veo al revés solo soy un mensajero, solo soy un mensajero uno o de... sea que sí, o sea que sí es ¿no? él decía sí, sí. que no, y que está fechado el 15 de, de este mes, entonces para mí es, pues, más que una prueba, y para el público, que sí es el tercer mensajero, el que lleva un mensaje es un mensajero. Oye, ¿sabes qué? Se me hizo muy interesante que, eh, pues eh, como tú mencionas, no se presenta en ningún lado, no da entrevistas, y para firmar autógrafos, pues menos, ¿no? Es como que Así es. no sería posible, tuvimos una oportunidad increíble la que tú nos brindaste, este día en, en Metepec, y me pareció muy curioso, es algo que, que pensé y que no, nadie me lo podría responder más que él o tú, que es eh, cuando le dábamos el libro para que nos autografiara, él ponía una frase, pero me di cuenta que ponía frases diferentes. Diferentes siempre, siempre diferentes. Ve a la persona, si te fijas, ve a la persona y lo que le nace en ese momento lo pones. Bueno, yo tengo muchísimos libros y en todos me dice cosas diferentes no muchísimas cosas diferentes y, y, y, y bueno, ahora las presentaciones estoy haciendo, yo quiero voy a estar muy pronto en, en Huehuetoca, Estado de México y voy a tratar de difundir lo que él, lo que él dice en este libro y, en lo, y lo nuevo que está haciendo no porque pues, es un hombre incansado a pesar de su edad ahora, ahora me dijo que, que se siente ya un poco cansado Dice, Toño, pero si yo apenas ayer era un niño, aquí en esta misma sala aquí de tu casa, ayer ¿Más? era un niño, aquí. Y yo si wow. ahora me doy cuenta que ya no, porque caminamos mucho y hacemos cosas que, bueno, ya, ya cuestan un poco de trabajo, pero eso no le quita las ganas, ni la vitalidad, ni, ni nada, ¿no? Es un hombre muy, muy alegre, ahí, y nunca lo he visto enojado, jamás. Sé que se enoja, pero lo ves igual de tranquilo. Se si enoja, eso no lleva nada, bueno. wow, okay. No, no, tampoco su carácter, me lo imagino. ¿Él eh, visitó los cinco continentes? Le he dado la vuelta al mundo más de diez veces. Completita, completita. No <risa> tengo el dato exacto, pero son miles y miles de kilómetros. De hecho, estamos planeando ahorita un viaje, teníamos planeado un viaje a Rusia, yo estuve en Rusia en enero. Eh, queremos ir, pero con el conflicto que está ahorita parece ser que no va a ser posible. Tenemos otro viaje planeado aquí en México y otro viaje a Tierra Santa, pero a los lugares que él ha investigado, el verdadero sepulcro de Jesús, a mí ya sé que me van a crucificar ahorita por decir esto, pero el que te muestra no es, el verdadero sepulcro de Jesús y la cueva donde encontró aquella famosa eh, aldaba o llave, enterrada, parece J, donde estuvo Jesús los 40 días, eh, vamos a hacer un recorrido que quiere que yo vea algunas cosas y bueno, yo encantado de la vida. Y otra investigación que está aquí en México, ¿no? Vamos, estamos sacando un libro en el que vamos, por primera vez también en la historia de JJ Benítez, eh, voy a estar como coautor con él. Anda, exactamente lo que también te iba a preguntar, sobre si en estas sí. investigaciones que, que hicieron en estos días en Metepec, eh, tú también ibas a formar parte de, del libro que estuviera escribiendo. Sí, fíjate que en todos los libros anteriores, eh, lo que lo he podido apoyar, No, yo considero que no es mucho para lo que él hace, en todos esos libros anteriores, yo he pedido que no se ni siquiera se me mencione, pero en esta ocasión, él quiere, él me dijo, no, no, tienes que ir conmigo como coautor, entonces, bueno, y aparte de la historia que yo tengo, ya se la envié, tenemos es, muchísimas fotografías y pruebas físicas, que te van a interesar muchísimo seguramente a todos los que este tema nos gusta, pero no te puedo platicar mucho porque el libro ya está en proceso, esperemos sacarlo el próximo año, y me pidió que fuéramos como coautores, que para mí es un honor verdaderamente, porque yo no me comparo en lo más mínimo con JJ Benítez, tú lo decías al inicio del programa, y es cierto, es el número uno. En estos temas de investigación y conocedor, JJ Benítez para mí es el número uno, además de que escribe poesía, escribe novela, tiene 500 dibujos que él ha hecho preciosos, entonces es un hombre súper activo, y, y realmente para mí ha sido un honor como mexicano que me permita esto se lo habían pedido muchas personas y a nadie lo autorizó, porque decía que no, no tenía caso. Pero que a un mexicano se lo permita, para mí es realmente importante y yo lo que le quiero muchísimo a José. Bueno, después de 11 años de conocerte, de entablar una amistad y de saber cómo eres, fue que este permiso para poder hacer un libro sobre él, pues te, te haya dado la oportunidad, pero en realidad de él tú lo acompañas en todas estas investigaciones y te quería preguntar si este último libro que están haciendo, donde ya eres autor, eh, ¿es solamente de México o será de varios lugares? Es exclusivamente de México. Mira, ¿tiene relación con otros lugares? Sí, pero esto es algo que, como él lo dijo en la conferencia, eh, si lo que estamos investigando, datando y buscando, eh, nos sigue malojando las fechas que nos están mandando pues cambiará completamente el curso de la historia, de la humanidad. O sea, es algo de verdad importante, algo muy, muy, muy profundo, muy complicado. Eh, ya tenemos tres años con el tema y muchas visitas de la aquí a México, y aparte de laboratorios donde se están mandando las pruebas a investigar. Muy bien, te iba a preguntar esta parte del 101. La gente, y eh, yo tampoco... Eh, la referencia no la conocemos. que es 101 en la trayectoria de JJ Benítez? Es súper importante. Eh, tú super... sabes que tra trae un anillo que está ahí colgando, que se los mostró ahí al público. Eh, ese anillo que, que, que eh, encontró en el mar, en la mar, como él dice, eh, sí. buceando, cuando Blanca pierde su anillo de oro encuentra ese de plata. En ese anillo aparece ese ese, ese numeral, que es 101, 101, 101, que es un número binario. Sí. Él buscó, trató de encontrar al dueño del anillo, al taller que lo hizo, en todo el mundo, en todas las platerías que te imagines, para buscar dónde se hizo ese anillo. Y lo curioso es que ese anillo que trae ese número tiene diferentes temperaturas. Se le han hecho pruebas térmicas y en un lado tiene una temperatura, en otro, otra otra. Okay. Y es, créeme lo que es la única posesión importante de él. A él le, le, le gusta muchísimo su anillo. En una ocasión le quise regalar una cadena nueva, pero pensé, dije, no, capaz se rompe la cadena y se pierde o algo, porque es una cadena muy sencilla de plata la que tiene, pero él siempre lo trae. A veces lo trae en la mano, pero es, es algo que le llama mucho la atención. Porque ese número, según las, eh, los estudios que él ha hecho en la Cábala, la, la, en las matemáticas, en las probabilidades, en mil cosas, siempre le arroja el número 10, que es el número de Dios, de Abba, el Padre Azul. Eh, pero realmente otro significado que se le puede encontrar, lo han estudiado muchísimo y no, no se ha encontrado. Y en, las, en los pactos y señales que él pide, siempre, casi siempre pide el número 101. vélo en las placas de coche, en una casa, en un teléfono, en algún lugar. Las señales son muy importantes, yo también ahora las hago. ¿no? Las pido más bien. Ok, entonces, es muy... ahora que me platicas esto, noto la curiosidad gigantesca que tiene JJ Benítez por todo. Por todo, es como un niño, él es como un niño pequeño, le platican algo y, y en ese momento quiere que se lo cuenten o, o les pone un correo electrónico que, que maneja una persona, que no es él, le tienen que imprimir el correo y lo lleva, Cuénteme la historia con detalle este correo. Y entonces él, él, pues siempre está investigando cualquier cosa. Déjame decirte que en el 2011 me dijo que iba a parar y hasta aquí llegué con la investigación. Sí. Y en el libro, como lo narro ahí en la entrevista, y llega tu año y me dice, oye, mira este caso, y lo empezamos a ver. Y es que hay casos tan increíbles que parecen falsos. Aunque el noventa y tantos por ciento del fenómeno OVNI está mani manipulado y es falso, la, más del noventa por ciento de lo que la gente hace. Bueno, ese otro diez por ciento es real. Y son casos tan reales, tan claros, eh, ya sea del tema paranormal o del fenómeno OVNI, que parecen falsos, de lo buenos que son, pero no da por hecho nada hasta que lo investigue, que eso es lo importante. Y se le invierte también en laboratorios, en muchos laboratorios de diferentes partes del mundo, hace pruebas. José Benítez es eh, la misma persona que encontramos en, en los libros, que encontramos en entrevistas, que encontramos donde se presente, eh, que estando en chanclas como lo mencionabas, ¿es el mismo? El mismo, el mismo. Yo aquí... Digo así, ¿por qué estuvo en la casa en esta ocasión? ¿Por qué él nunca se queda en, aquí en la casa tuya? Porque él siempre se queda en hoteles. Ni, en casa, ni a casa de los hijos se queda a dormir. Okay. Entonces, este, mi citoño, ¿pero tienes una deuda conmigo? Sí, claro, porque lo que le gusta es que le haga frijoles negros, aguados. Okay. Entonces usaba con el pasote rojo, a me gusta cocinar por afición. Okay. Y este, y bueno, a eso viene. Yo te preparé cochinita, te preparé esto, yo los frijoles, negros aguados. Ahora se quería llevar unos pocos, digo, es imposible llevarlos aunque te los congele porque con el viaje se van a descongelar en el camino y vas a tener un ensuciadero ahí, pero le gustan mucho, recuerdo, es comida favorita aquí en y de, y de España le gustan las tapas, poquito mate. es muy sencillo, él, muy sencillo. ¿No okay. creas que, que, que, que va a comer lo más caro? Carne muy poca, sí come, pero muy poca carne. Prefiere frutas y verduras, no cena casi nada, un poquito de fruta y nada más. ¡Wow! Oye, eh, ya hablando de esto de que eh, todo el tiempo es eh, JJ Benítez, el investigador, el curioso, eh, el que se asombra con todos los eh, misterios que existan, ¿Te, ¿tiene o tuvo buena relación con otros investigadores conocidos, tanto en España como en México y fuera del, de estos eh, países latinoamericanos? Sí, sí, sí, tiene, él conoce a todos. A todos, y yo sé a, a quienes conoces tú y a quienes has entrevistado, créeme que los conoce, eh, algunos los ha conocido él antes que yo, y a otros yo antes que él, y tiene una relación maravillosa con toda la gente, claro, siempre dice la verdad, o sea, no, no se guarda, su pecho no es bodega y no se guarda nada, pero eh, tener buena relación no quiere decir que crea todo, ¿no? pero sí tiene una gran relación con, con muchos investigadores en todo el mundo, y le gusta mucho también, usa muchos investigadores y estudiosos de la Cábala, los conoce también y a veces los, les pide algunos datos de numerología y esos son importantes. Si tú lees el diario del Liceo y hay un análisis de las páginas y te sale otro texto completito, dice yo no pude haber escrito eso, a mí me lo dio el Liceo, yo no lo pude haber escrito. Que tenga parte claves numéricas que te den otro texto y que muchos amigos en las redes sociales ya las han descubierto perfectamente bien. ¿Cuál sería el vínculo que, si es que hay, con Jiménez del Oso? Pues mira, no quisiera yo tocar muchos temas porque eh, realmente es algo muy personal de él, muy personal. Sí me ha platicado. Creo que tiene mucho respeto, muchísimo respeto a todos los investigadores. Eh, pero así en lo particular, yo me voy más a lo que investiga él, con quienes ha estado, si te puedo decir, ¿sí? Ha estado con muchísimos presidentes de, de diferentes países porque requiere información que a veces solamente tiene el gobierno que la han ocultado y está insistiendo hasta que la consigue. Muy bien. También te iba a comentar que, eh, sí, aparte de estas investigaciones, Juan José ha hecho libros que no tengan relación con el misterio. Sí, sí, sí, sí, tiene... Tiene, por ejemplo, un análisis que hizo muy bonito, que un libro que se llama Yo, Julio Verne, es precioso. Otro que se llama De la mano con frasquito. Es un libro realmente con una filosofía de vida muy, muy bonito. Eh, solo con la, A solas con la mar, a 33 mil pies. Tiene libros que dice, como dice, me desnudo en esos libros. Y te dice cosas maravillosas, increíbles, que no tienen nada que ver con el misterio ni del, ni del tema Vida después de la vida. Y ni del tema OVNI, ni de Jesús de Nazaret Siquiá. Ok, ahora que tú pues desde hace 11 años estás en comunicación con él, eh, anualmente, ¿como ¿cuántas veces tienes contacto con él, digamos, físicamente? Físicamente dos, dos. Este dos, año parece que van a ser tres, pero normalmente son dos. Ahorita, como estamos por acabar el libro, nos hemos eh, reunido un poquito más. Eh, en esta, Yo también le platicaba que visto que la las visitas sean un poco más largas, ¿no? Porque son ocho días, se van como el agua, sí, y, y, no nos, y no nos da tiempo, y a veces hay que regresar a un mismo lugar dos o tres ocasiones y estamos a 300 o 400 kilómetros, imagínate, y regresamos a nuestra base y otra vez vamos. Ahora vinieron unas personas que íbamos a visitar en San Luis Potosí, y él nos hizo favor de venir con las cosas que le pedimos, vino hasta acá, hasta el centro de la República, porque... Realmente ya era muchísimo el tiempo que íbamos a, a perder en carretera o en avión. ¿Tú algunas, algunas ocasiones has ido a, a verlo entonces a España? No, yo no he estado allá con él porque su vida privada es bien especial. Él se dedica a escribir todo el tiempo, todo el tiempo. Obviamente no no podría ni llegar a su casa, no porque no me la ofrezca, ¿eh? pero por la misma razón que él nos queda aquí. Es más cómodo quedarte en un hotel. Por eso, no, vamos, eh, hemos quedado varias veces de vernos en España y por una cosa u otra, en diciembre del año pasado, por ejemplo, ya no se pudo, con el COVID, ya no se pudo, le dio COVID a él también. Entonces, este, ya no pude verlo en España. Nos hemos visto en otros lugares del mundo, pero no, no en España. Ahora mismo él no está viviendo ya en Castro Urbiales. Eh, él, él nace en Pamplona te platico si quieres brevemente eso, sí, claro. Él nace en Pamplona y ha vivido en, vivía en Barbate, en una, en una casa que construyó que parecía nave espacial, se llamaba Abba, esa, esa, esa casa. La vendió a un holandés y se fue a vivir a Castro Urdiales. Allá en Castro Urdiales eh, en, eh, estaba construyendo una casa nueva, pero a la muerte de, de Blanca, termina la, ella muere en enero del año pasado y en marzo, este, se la entrega en la casa y ha decidido venderla la vendió y se fue a vivir a, a otro lugar de España además eh, yo creo que por salud de, más que por salud mental por el cuidado que ahora yo creo que sí debe de tener porque aunque él no está investigado como él dice o como la gente piensa Siempre se enteran de todo, por eso el teléfono tampoco es muy seguro, o la información que puedes mandar, pues no es muy segura, pienso yo. Eh, es como le, le ha pasado a muchos, como a Billy Mayer, que tenía a los Estados Unidos ahí, la hacía a unos pasos de su casa, que Billy Mayer, por supuesto, que también lo conoció, y, y un contactado maravilloso Billy Mayer. Eh, todo para él es real, lo de Billy Mayer. JJ Benítez Benítez... Eh ha dejado un legado increíble, sigue estando presente y no ha tenido o no lo sabemos si alguien que, que haya sido como su alumno, en este caso pues estás tú que lo has acompañado, no sé si tú te sientas como parte de, de su conocimiento como un alumno o tú te sientes su amigo y nada más eso Pues fíjate que yo me siento un muy buen amigo de él o sea, yo lo quiero muchísimo y creo que estoy correspondido, pero sí también he aprendido una barbaridad. No, yo no, no pretendo quedarme ni con su legado, ni sacar algún provecho, pero sí aprendizaje, porque yo las investigaciones que hacía antes, pues eran mucho más ligeras que lo que ahora he aprendido con él. ¿no? Es, es una persona súper insistente y hay que buscar y buscar y buscar y buscar y ahora mismo me ha dejado mucha tarea de otras investigaciones. Oye, podrás checar esto, porque son cosas de México, y hay que verlas eh, personalmente, ¿no? por, ni por teléfono, ni por cartas. Entonces son casos que le envían y me ha pedido que los, que los cheque. Y creo que me ha dado un poco más de su confianza. Al principio eh, decía, ¿estás seguro de que voy a ver esto? ¿Estás seguro de aquello? Ahora ya viene con toda la tranquilidad de que viene a trabajar y que, y que lo que yo le tengo ya es para que vayamos directo y ahorremos tiempo y esfuerzo. no O sea que tú no haces investigaciones... Eh, solo, todo en realidad lo, lo compartes y, y lo hacen juntos. Así es, de lo que tenemos aquí en México, sí, todo lo hacemos juntos Este y ojalá tengamos más casos porque creo que es sano que, que siga investigando, aunque tiene ahorita ya el material en su casa para 140 libros más sin salir de su casa, imagínate, wow. temas investigados, 140 más de lo que ya tiene realmente no tendría ni que salir a investigar, pero creo que los viajes, como en esta ocasión, que les saludo a todos ustedes, dijo, ¿sabes qué, Toño? Esto me ha dado oxígeno. O sea, se sintió muy bien con la gente, el cariño de, de, de la gente de México, o ¿sabes? Somos bien apapachadores y muy querendones, y lo admiramos muchísimo a México. No, no he tenido un solo comentario adverso de JJ Benítez nunca. No, y tú lo mencionaste que de hecho fue casi casi como les aviso a los conocidos, porque Así nunca fue. fue una publicación de va a estar JJ Benítez, o sea yo me enteré porque no sé si tú o alguien de tu equipo habría preparado unas, una comida en cierto restaurante entonces mi, un amigo que tengo, su esposa es chef y, y está en ese restaurante entonces es. su esposa le platicó a él que iba a ir JJ Benítez y él me escribió a mí me dijo que iba a estar en Metepec, y yo dije, ¿Cómo? Y sí, va a estar pasado mañana o mañana, no me acuerdo. Mañana, cómo. sí, un día, un, día, un día antes lo publicamos a las 11 de la noche, porque yo no quería que se desbordara aquello, ¿eh? Sí. Y tú sabes que lo anuncias y se hubiera desbordado. Entonces dije, bueno, que seamos poquitos mejor. Y sí, efectivamente fuimos a comer a un restaurante 10 amigos, para que veas que. No te puedes esconder de nadie. Y qué bueno que me dio la oportunidad de conocer también personalmente y me ha dado muchísimo gusto. Y también déjame decir que hacen muchos eh, abusos con él ahora que comentas lo de lo de el anuncio este. Fíjate que lo están anunciando en Tecate, Baja California. Me imagino que ya estás enterado. Sí, sí. Que van a inaugurar una De una vez a tu público le digo que no es cierto. No va a estar ahí. Okay. Yo te lo digo con todo conocimiento de causa. Eh, ya, ya estamos mandando la respuesta al presidente municipal de Tecate pretenden cobrar a alguien no sé quién Ajá. bueno sí sé quién pero a lo mejor no te digo okay. es que pretenden cobrar, cobrar porque por entrar ahí a ver a JJ Benítez en la conferencia, pero así con todo conocimiento de causa y me autorizó JJ Benítez, por eso lo hago público que sí. no va a estar en Tecate Baja California este noviembre como lo han anunciado, que la gente no se deje sorprender porque siempre es triste que les digan no pudo venir que queda mal es él? Y realmente ahorita está haciendo otras cosas por las que no, no le sería posible, no porque no quisiera ir, ¿verdad? Le, sí le llegó la invitación, efectivamente sí hubo una invitación como tal, en el mes de julio, pero no va a estar en Tecate Baja. Ok, bueno, qué bueno que, que nos eh, digas esto, esto no lo sabíamos, toda la gente que está viéndome sabe que sí, hemos estado todo. hablando sobre el evento que se realizará en Tecate en noviembre, donde estarán algunas otras personalidades del tema, pero qué bien, porque, mira, yo estaba pensando, pero cuando me dijeron que iba a estar en Metepec, dije, lo voy a ver, y después supe que no se iba a poder uno acercarse a él. Entonces dije, lo voy a ir a buscar, restaurante. Pues ahí nos hubieras caído con mucho gusto, la verdad es que sí. La verdad es que siempre sí, da muchísimo gusto platicar con personas como tú, tan conocedoras, jóvenes con ese entusiasmo. Eh, sí hubiera estado bien, pero la próxima vez te ofrezco que te invito a comer con él. No, muchísimas gracias, ¿no? es un honor ya con, con lo que tuve de acercarme, de tomar una foto con él, de estrechar su mano y de, de, yo sentir el estar presente a una personalidad de esas dimensiones porque pues el sueño mío es precisamente seguir los pasos de estos personajes, precisamente sí. más, más de JJ de Nites, entonces eh, pues para mí fue todo un, un sueño realizado, sé que muchas personas también eh, en el chat, la gente que nos está viendo, lo conoce por los, los libros que son increíblemente este, famosos y obviamente toda esa trayectoria pues le ha brindado precisamente el que se le abran las puertas en todos los lugares, pero sobre todo creo que lo que tú escribiste en este libro nos va a mostrar eh, que además es una persona sencilla, una persona buena, una persona que está interesada en el conocimiento y que no se mete con nadie más. Con nadie, absolutamente. Y como él lo dice, entre más estudie y más aprende, sabe menos. Y ahora yo te preguntaré a ti, ¿tú qué sentiste cuando lo viste? Porque yo en el libro platico, ¿qué sentí yo? ¿Tú sentiste algo particular? ¿Tú que eres una persona sensible? Fíjate que, que me puse nervioso cuando hice la pregunta, me puse nervioso cuando estuve con él, y yo dije le dije a mis compañeros que iban conmigo, eh, dije yo creo que tengo, me regresó la ansiedad, yo no sé qué voy a hacer ahora en mis presentaciones que tengo, porque pues ya van dos años o dos años y medio que, que no subo a un escenario, y digo, me, me volvió la ansiedad y me dice, no, no fue la ansiedad, es que este señor te representaba algo muy importante y estabas nervioso, y a mí me pareció un momento que quizá, espero que se pueda volver a repetir, pero... Eh, no pensé, no lo imaginé, tú me acabas de decir, nunca pensé que conociera al señor de estos libros, yo tampoco, dentro de todo este tema de misterios y de que tengo sus libros y demás, tampoco pensé, porque lo mismo, es un señor que vive en otro país, es muy famoso, es muy importante, eh, tiene ya una edad avanzada, no se presenta, no no pensé que, hubiera, que tendría esa oportunidad, sin embargo, pues te agradezco nuevamente, la tuve gracias a, a que presentaron tu libro, y que pues ahí nos narras cosas que son precisamente de cómo es él. Pues yo, te, al, al contrario, el agradecido soy yo contigo, con toda la gente que lo sigue. Eh, créanme que todos los comentarios se los hago llegar. Eh, a veces me dicen cosas muy bonitas, eh, a otros le interesan mucho los casos que nos, que nos platican ahí. En el libro viene, por ejemplo, una, una plaquita verde con, un, con unos símbolos extraños. Yo pregunté que alguien del público pudiera descifrar eso. Ya me llegaron dos correos con con lo que han detectado ahí, que han descifrado, y realmente las personas del público son súper inteligentes y ven cosas que nosotros ya estamos a veces saturados y no las vemos. Entonces, el público también participa con el libro y yo quiero darles algún regalito, pero todavía no me pongo de acuerdo qué. Eh, pieza importante de esta plática y del tema, y, pues claramente su esposa. Conocemos a JJ Benítez, pero no todos conocimos la gran labor que tuvo como esposa eh, eh, Blanca. Blanca. Blanca. Bueno, Blanca era una mujer súper movida, muy alegre, muy, muy alegre, una mujer espléndida también, el, hablando de lo económico, ayudaba a todos los que podía, una persona que dejaba, llevaba un orden en la vida cotidiana de JJ Benítez, porque él se dedica a escribir, ¿no? él sí le preparaba su jugo en la mañana y le ponía rosa o todos los días pero el resto comidas, todo eso, Blanca lo organizaba cuando ella estaba muy saturada de trabajo, se iba de viaje ocho días, pero le dejaba en su refrigerador, nevera como le dicen en otros lugares, países del mundo desayuno, comida y cena de los días que ella iba a faltar, porque él era muy, la administración eh, todo lo que tenía que ver con la editorial, con la distribución de libros, eh, de por sí no le daban las cuentas claras en, en el año 99, ¿no? tú lo viste, decían que 9 millones de copias vendidas, cuando han sido muchísimas más, pero bueno, entonces Blanca, Blanca era una mujer muy buena, yo la quise muchísimo, este es el medallón que ella usaba. No, es es que, que este. alguien, alguien aquí en el público escribió, no sé si esta sea una pregunta tonta, pero quisiera saber eh, sobre esa piedra que trae. Antonio, y mira que ahorita lo sacas a plática, era de su esposa. Sí, cuando ella, cuando ella muere, mira que voy a tratar de cerca para que la puedas ver también. Es un ámbar, es un ámbar que tiene un escarabajo completito, es extraño, está. Este lo encontraron en la India, esta pieza la encontraron, y Blanca la usó todo el tiempo, ella, ella lo traía. Entonces, eh, en alguna ocasión yo la había visto, estaba muy bonito, que era muy raro que me platicara la historia. Y efectivamente fue encontrar una cueva de la India. Le calculan lo que le hicieron entre 55 y 100 millones de años. Hay mucha diferencia, yo lo entiendo, de 55 millones son muchos, pero el ámbar ya tan viejo no se puede adaptar fácilmente. Este ya no tiene olor ni nada, y tiene escarabajo completo, es rojo con plateado. Entonces ya lo usaba. Y, y una vez él llegó, cuando ella había fallecido Blanca, llegó con un envoltorio en periódico que decía Toño. Y me dice, oye, esto te lo manda Blanca y lo abrillera, yo no lo quería ni aceptar, porque sé que era algo importante para ella, Dice, wow. tú eres el que lo debes de tener, y bueno, yo lo uso desde entonces, y, pero era, era, de, era de blanco, pero era una mujer extraordinaria, de verdad, platicamos muchas veces el tema de la muerte, entre broma y broma en los viajes en la carretera, y él decía que se iba a morir primero, y que iba a estar soltero recorriendo galaxias, bromeamos muchísimo con eso, bueno, finalmente ella fue la que partió un rato se terminó, pero créemelo, sin Blanca no hubiera sido posible lo, todo lo que ha hecho él en la investigación. Y el cuidado, pues ahora él come muy poquito porque pues, eh, tampoco sabe mucho de cocina, ¿no? Entonces, se, ella lo cuidaba para todo. Y en las investigaciones generalmente, bueno, no generalmente, siempre iba ella. Y me acompañaba mi esposa. Y eran muy amigas. Y cuando los buscábamos ya se nos habían perdido porque ya no había, se metía a las tiendas a llevarle algo a sus nietos, a sus hijos, o sea, todo el mundo trataba de dar algún recuerdito pequeño, y nosotros buscándolas, porque el tiempo también nos apremiaba, ah, siempre ha sido el tiempo un problema, pero ellas dos felices hicieron muy, muy buenas amigas y fue un golpe pues, duro para todos los que las quisimos tanto. ¿Cómo ¿Cuánto tiempo tiene que Blanca falleció? Falleció en enero del año pasado, del 21, 26 de enero falleció por un cáncer de páncreas y de vías biliares, fue muy severo, muy agresivo. Estuvo en muchos tratamientos, eh, a, a, a algunos experimentales, y, pero bueno, desafortunadamente, todavía en, en diciembre, mandó una fotografía a ella en Madrid, y se, yo la veía bien. ¿no? Ella nunca me dijo que estaba tan mala, nunca jamás. Yo me enteré que ella estaba muy enferma, porque Juan José me, me envió una carta, que no se la mostré yo a nadie, ni nada. es algo muy personal, el libro por eso no es amarillista, aunque sé muchas cosas, cuento cosas que se pueden platicar, aunque son buenas, sí. pero en esa, esa carta me cuenta que ella está muy enferma, muy delicada, y bueno, fue un calvario, y sacó el libro en blanco y negro, que son los, de los 280 días de la enfermedad de Blanca, donde finalmente, bueno, el contrato se acabó, ese día, del 26, me habló a las 3 de la mañana, una cosa así, donde me, me decía que Blanca sería que... Que las cosas, pues al final de cuentas así pasan, y llega el tiempo, nunca nadie está preparado para esto. En su casa, donde actualmente vive, ¿alguien lo apoya, lo ayuda, le hace compañía, lo atiende? Sí, mira, una de sus hijas, que es muy simpática, muy agradable, estuvo ahí en el evento, vino con él, se llama Lara, eh, ella lo ayuda y tiene otro hijo muy cerca, él se llama Iván, es escritor y periodista, Iván, y lo ayudan en todo, ¿no? o sea, solo no está pero bueno, la falta de su esposa que, con la que estuvo 39 años que hacían todo juntos pues sí le, sí le afectó bastante, ahora lo vi mucho mejor que en abril, lo vi más contento comiendo mejor y pues, tú lo viste con el público muy, sí. muy feliz Estaba contento ¿Su sí. hijo no seguirá los pasos de JJ Ventes? Pues bueno, yo lo que te puedo decir es que sé que es un periodista muy bueno, un gran fotógrafo, trabajó en la serie Planeta Encantado eh, él fue una parte importantísima en esa serie donde JJ Benítez pone la voz, se hizo ya hace unos años, y, pero no, no, no te podría dar ese dato porque yo a él no nunca lo he visto en algo de investigación junto con su papá, quizás sí lo tenga también tiene un libro escrito Iván eh, y su hija trabaja en otra cosa es traductora, habla tres idiomas y es la que más apoya a su papá aunque tiene amigos en todos lados, ¿eh? a mí me llegan muchísimas notificaciones donde me dicen, venga hacia mi casa, o sea ¿Dónde, ¿Dónde vivir no nos faltaría? ¿eh? Ok, te iba, te iba a preguntar precisamente si JJ Benítez hablaba otros idiomas. Habla inglés, eh, Blanca hablaba inglés y francés también, pero este propiamente el español. hija el... okay. sí, habla alemán, japonés, inglés y español. Eh, ¿Sabes? Algo que tenemos los mexicanos, no sé si también todos los latinoamericanos es... Eh, que, que nos hablen o nos digan qué les pareció nuestro país, nuestra comida nosotros, nuestra cultura, etcétera Juan José Nietzsche, este dijo algo en relación a mí yo sé que sí, ¿no? pero que sea algo importante en su vida, México Bueno, México le abrió las puertas propiamente del mundo eh, para conocer al mayor lo conoce gracias al noticiero de Jacobo Sabrudowski. entonces, eh, que fue aquí en México el noticiero 24 horas yo con el tiempo hablé con Sabrudovsky, a quien conocí también. En el libro vi una fotografía cuando le preguntó si se acordaba de aquella entrevista que había tenido con JJ J. Benítez. Y me dijo sí, que era un muchacho muy entusiasta, que le encantó la forma en que se expresaba. Empezaba a pesar que, acusar de que don Jacobo era judío. Bueno, se, este, Juan José se expresaba ya muy bien de Jesús sin haber escrito Los Caballos, porque el libro del enviado ya lo tenía, que fue el que vino a presentar en aquella ocasión hace una referencia de México es como mencionas, le abrió la puerta a su trayectoria y Así. algún otro país latinoamericano del que hayas escuchado que haya el, el Perú, el Perú, el Perú le encanta muchísimo, yo no quisiera ser menoscado a ningún país porque también de, de Colombia tiene muy buenas experiencias eh, pero el Perú ha trabajado muchísimo en Perú eh, en muchos casos en Chile eh, eh, Cabo Valdés que fue conocidísimo el, de, el que fue un caso de abducción real, y tuvo que estar hasta con el propio Pinochet, que no estaba de acuerdo con su política, pero sin embargo comió con él en dos ocasiones, pidiéndole la información, digamos, secreta que conocía aquel, aquel, aquel presidente de Chile. Wow. Entonces, en todo el mundo bueno, pues en Tierra Santa en Israel, en todos los países investigaciones, y en España también, el famoso triángulo de silencio que le llaman allá en España, ha tenido mucha actividad. Guau, wow, increíble la trayectoria, y qué bueno que, ¿cómo fue que se te ocurrió hacer el libro? ¿Cuándo lo pensaste y por qué lo pensaste? Porque es, es algo que nos que no lo vamos a poder poder encontrar en ninguna otra parte. Pues fíjate que, le, que yo, yo, yo dije, alguien tiene que hablar de este señor, o sea, yo como periodista, dije, bueno, más, más que periodista, como comunicador, Dice, sí, bueno, ¿por qué yo, yo mismo no sé nada de él? Yo mismo no sé nada de él. Me han gustado su libros nunca me interesó. Bueno, y el mensaje que está aquí, me gusta mucho este Jesús de Nazaret, que nos cuenta. Me gusta mucho cómo lo escribe. Y entonces yo dije, alguien tiene que, que hacerlo. Y fue la, la le pedí permiso y no me... Primero me dije no, que no era necesario. Con los años de volví a pedir el permiso, y me dijo, hazlo. Y entonces hablo con una editorial, que es Cangrejo Jure, y me dicen, oye, sí, pero todo está muy bien lo que nos dice, pero realmente queremos un permiso por escrito. ¿Cómo le pides a un amigo que ya te dijo que sí? Un permiso por escrito. Entonces, pues no queriendo, era mi cumpleaños, estamos en Morelia, y le dije, oye, fíjate que me piden un permiso, sabiendo que de trabajo. Y al otro día saliendo de su habitación, bajamos a desayunar, nos encontramos en las escaleras, arrancó una hoja de el cuaderno de campo, y me dijo, esto es lo que necesitas, y me lo dio doblado. Y ahí en el libro, por esto pongo una fotografía del permiso, donde me autoriza a escribir acerca de él. Mira, aquí Claudia García pregunta que si se llama así, Los Secretos de JJ no. Benítez. No, ahorita nos va a explicar Antonio, cómo se llama y por qué. Se llama JJ Benítez desde el corazón. Este lo encuentran ya en muchísimas librerías aquí en México, de la cadena Gandhi. Eh, no está, está en el sótano también, en el péndulo que yo sepa, porque lo he visto ahí, eh, se llama JJ Benítez desde el corazón mi viaje con el tercer mensajero ¿Cuántas páginas tiene? Es un libro no muy grande, tiene 130 y tantas, te doy el dato exacto porque ya no me acuerdo yo, tiene 134 páginas que te voy a decir algo bien curioso fíjate que lo presentamos allá en Colombia Sí. estamos ahí, le preguntó Camilo Hoyo que es muy conocido, un gran investigador, un gran escritor le preguntó, oye, ¿qué le ha parecido el libro que escribieron de usted? Porque yo nunca se lo mandé a España, él ¿eh? no lo quiso revisar okay. este, y me dijo, fíjate Toño, que ya voy en la página 12 y entonces toda la, la gente murió bien de risa porque justamente la página <risa> 12 está en blanco no lo había leído <risa> él no lo había leído y así se es, me dispensó con esa confianza de presentar un libro sin leerlo y que hablaba de él. Imagina, <risa> así me voy en la página 2. Y, y le pregunto, ¿y qué te pareció el libro? Y pues, como no me hizo grandes comentarios, creo que creo que no lo había leído todavía. <risa> ¿Qué, ¿Cómo les fue en Colombia la gente? ¿Cómo recibió el libro? Pues tuvimos el, el, el, el, el, la, el, la presentación oficial, era un auditorio para casi 800 personas, llenísimo porque lo anunciaron, eh, la fila para firmas que fue posterior, eran filas de cuatro o cinco horas de puras firmas, después estuvimos en la librería central, que es muy importante en Colombia, y la gente se formó a las nueve de la mañana y la cita era a las cinco de la tarde, y en la librería Learner el mismo caso. O sea, fueron jornadas larguísimas, larguísimas, para una sola presentación y tantas firmas de libros. Eh, yo he tenido, está mal que lo diga, pero no tiene un solo comentario negativo de mi libro, le ha gustado muchísimo a la gente, dice que le encuentran un gran sentimiento, hay muchas cosas entre líneas que la gente, y hay dos errores en el libro, ya no crean que fue un error ni de la editorial ni de su servidor, son dos errores de segundo y tercer grado que yo le dije a el que me diga qué errores son, le voy a regalar y solamente una persona me dijo cuáles eran los errores, pero sí tiene dos errores, Ok, eso lo dejamos en misterio para que... Ahí gente... está, para que tu público lo tenga y con mucho gusto yo les regalo uno, autografiado por mí, por JJ Benítez, claro. Eso, eso sería increíble, ¿no? Si la gente de pronto eh, eh, obtiene el libro, porque ah, son de diferentes partes de México, y hay sí. la posibilidad, pues, de que pueda haber Antonio para que se los autografíe, sería... No, yo se los doy regalado con mucho gusto y firmado por mí, por JJ Benítez, para tu programa, Cantado la Vida. ¿Tú de, vas a presentar en algún otro lado? ¿Vas a, a presentar el libro en algún otro lado? Sí. ¿En dónde? Para que la gente... Si Mira, voy a estar en Huehuetoca el día 5 de este mes, después estaré en el Festival Quimera, que es muy importante, en la biblioteca. ¿Qué día es, Mario? ¿En Quimera? ¿Qué día estamos en Quimera? El 10, creo, ¿verdad? El 10 a las 5 de la tarde en Quimera... Y después vamos a estar en, en Aculco que me pidieron... ¿Sabes dónde me invitan? Yo voy. Y Ciudad de México, antes de que acabe el año, ya te daré con muchísimo gusto la fecha. Estaremos presentando el libro, Encantados de la Vida. A la fila de Guadalajara no voy a asistir. Yo una vez lo comento porque parece que la gente tenía esa duda. Eh, tengo otros compromisos. Muy bien. Pero eh, en la Guadalajara no estaremos. ¿En biblioteca? Sí, biblioteca sí estaremos También la Biblioteca Central Toluca, ¿verdad? ¿eh? Estaremos ahí en la que... Está. La Biblioteca Infantil Juvenil de Toluca también estaremos el próximo sábado. Ahí es que, quienes gusten ir, pues, bienvenidos. Y lo pueden conseguir por Amazon, ¿verdad? Está en Amazon, el libro el físico y, en, en el, y el digital, y en librerías de prestigio, como son las que te comentaba Gandhi, ya lo encuentran también. ¿En, México, Centroamérica, ¿en Centroamérica y Sudamérica se puede encontrar? Hoy me comentó la editorial que ya está en el Ecuador, en Colombia, ya se despachó para Argentina y para España, la gente que lo tiene en España lo ha comprado por, por internet, pero ya se está haciendo los trámites, creo que son un poco a veces difíciles pero ya se va para España, que me lo han pedido mucho y si se puede, me iré a presentarlo a España con, con mucho gusto estaría genial, maravilloso ¿El, el libro lo escribiste por capítulos o cómo fue la división sí. o el, el esquema que quisiste utilizar para contar estas historias pues lo, lo fui dividiendo. En, cada, en, cada, en el inicio de cada capítulo hay una frase, eh, que algunas son de él y, y casi todas son de él. Y entonces, bien, las cosas son como deben de ser. Por ejemplo, es el capítulo 1. Luego ya te platico el encuentro. Lo voy dividiendo de, con lleva cierta secuencia el libro, aunque las dos entrevistas, las de Blanca y la de E, porque trae una entrevista. a Blanca que yo sepa tampoco se le había entrevistado, está transcrita completamente la entrevista aquí de lo que ella me contó desde que se levanta, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Entonces está también aquí en el libro y viene Aprendiz de Investigadores, el capítulo 4. Así está, con una frase de él. Entre más conozco, más dudas tengo. Alguna frasecita de él en cada capítulo. Y en todos fue llevando una, una secuencia. Y voy platicando justamente cómo trabaja él, cómo vive, cómo nos llevamos, en qué carro vamos porque no pienses que vamos en... Yo la primera vez que, que lo vi es que iba a llegar con, con este, personas que lo acompañaban de la prensa o con seguridad, y estaba él solito con su esposa, a media calle, y así nos conocimos. Y así siguió siempre, ¿eh? siempre. Siempre los hoteles los reservaba yo a nombre de ella, nunca nada a nombre de él. Entonces, pues, se hace a los investigadores a los, nos da mucha curiosidad, nos va a sentir muy bien no de ser parte de una investigación con una persona como JJ Benítez maravilloso, por último eh, ya antes de terminar esta entrevista agradecerte que nos hayas acompañado, ¿qué van a ser esas primicias que nos puedes decir de lo que sigue de José Benítez y de ti? bueno mira, ahorita vamos a hacer el libro este, de la investigación de México y me acaba de autorizar también hacer otro libro que seguramente le va a encantar a la gente que habla de los caballos de Troya, no te digo el tema ahorita porque estoy apenas trabajando en eso, este, y estoy haciendo un libro que se llama ¿Quién soy?, que son casos de personas que he entrevistado a lo largo de toda mi vida, eh, eh, casos muy particulares que me cuentan una historia que no tiene nada que ver con lo paranormal, es para que la gente se ubique en un mundo real, es decir, te cuenta una historia y muchos caemos en esa historia, pero finalmente todos vemos diferente el problema o el tema. Se llama Quién Soy, ya lo estoy... Espero terminarlo muy pronto para publicarlo también ya. Y se van a divertir mucho con el libro y vamos a encajar muchísimos en los casos que están ahí. Y espero que la gente pues, le guste también y que le sirva de algo. ¿Nos vas a enseñar una piedrita de las que tienes atrás? ¿Como cómo cuál quieres ver? Eh, no las alcanzo a notar desde aquí, pero... <risa> la que tú gustes, porque eso es parte de la investigación que mencionas, ¿no? Sí, qué este que te mostraré, eh, a ver, me voy a levantar, sí, sí. tu público hay un segundo, eso. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, son 11.45 de la noche, estamos en vivo y en directo en esta entrevista, en este podcast con Antonio Erazo, que nos presenta su libro anecdótico. Benítez. Yeah, esta navecita, a ver qué opina. Mira esta navecita. Está padrísima. ¿Es ahí, barro? No? Esta es una nave que tiene unas tallas en un idioma que no sabemos bien qué es. este Tiene algo en el interior. Ok. Y, bueno, estamos trabajando entonces Está completamente cerrada por todos lados. Y otras piedras, ¿no? Aquí está. Increíble, buenísimo. ¿Eso es de cierta región de México que no podemos revelar? Así es. <risa> <risa> Pero te lo voy a. Ya en su momento te diré. Y también claro. me preguntan ahí que. Me dicen que. Me preguntan que si JJ sacó los libros. Del de, de libro de Durantia sacó los caballos. Yo te voy a comentar eso rapidísimo, si me lo permites. Sí, claro. Eh, mira, sí. mira, el libro de Durantia es una revelación maravillosa. Yo no, no tengo nada absolutamente en contra de Durantia. Pero de lo que habla de Jesús son 800 páginas. La parte de Durantia, pues es un libro de muchas más páginas, quienes lo han leído lo sabrán, la parte que habla de Jesús son 800 más o menos. ¿Cómo es posible que JJ Fenites tenga casi 9000 páginas? O sea, de 800 sacó 9000. Obvio que no. Entonces, si el libro de Anta tiene muchos datos que coinciden, bueno, porque es una revelación, es un libro maravilloso, el libro de Durantia. Pero no quiere decir que JJ Benítez lo haya sacado de ahí. Porque aparte, si nos vamos a, a, a otros libros de JJ Benítez que hablan de Jesús, pues sería imposible que de 800 saques más de 9000 páginas. No es, es, es inconcebible pensarlo. Sé que los defensores del libro delante lo dicen, y está bien, están en todo su derecho, y yo los respeto con muchísimo cariño, pero les puedo asegurar que los caballos de Troya no salieron durante. Se los puedo asegurar porque los folios existen, los folios del mayo, existen. ¿Y quién escribió lo de la, el de Orantia? Mira, no tengo el dato de quién lo escribió, o sea, yo sé que es una revelación, Son, es un papel delgaditito con muchas páginas, es un muy bonito libro, yo no, no digo que no, pero nada que ver con los caballos de Troya. ¿eh? nada que ver. Datos parecidos sí los hay, porque bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, pero como les explico, o sea, de 800 no puedes sacar 9.000 páginas, con pies de página además, con datos técnicos también, como en los caballos explica cómo es el viaje del el tiempo, con toda la, la tecnología que ahí se menciona, como ves ahora, ya lo tenemos propiamente, está en un celular, todo lo que te mencionan los caballos, que esa información es de los años 70, aunque el caballo salió en el 84, el primero, es imposible, imposible saberlo. Eh, el último el último libro de Caballo de Troya que va a presentar, ¿es el que cierra? Ya está... Bueno, este año, es el 26 de octubre se presenta, no sé si en Belén se estaba viendo eso o en España, saben en Belén, originalmente la presentación eh, se llama Belén, que son las páginas que se le quitaron al Caballo 9, y falta un libro más, sería el número 13, Rayo Negro, no tengo la fecha de la publicación, en, estos, en esta serie de 13 libros incluye el diario de Eliseo, que para mí es uno de, el Caballo 1 y el diario de Eliseo, para mí son los mejores, maravilloso el diario de Eliseo, aunque es, y se nota luego, luego, en la escritura que, que no es la misma persona que lo hizo, o es sea, decir, no es el mayor, ni JJ Benítez, es un tercero, es un tercero que es Eliseo, el segundo viajero en el tiempo. Ok, ok, qué interesante lo que podemos encontrar, y todos los que hayan leído Caballo de Troya, pues, eh, obviamente será... Un gusto mayor. Eh, ¿No te ha eh, dicho, no le has insinuado que lo naturalicemos mexicano y se venga a vivir acá a México? Pues yo ya le dije, dice, yo aquí no te gusta el bosque, dice, sí, pero no está en el mar, pues vámonos a Acapulco, ¿no? Que el calor. Y el mar es lo que a él lo tiene, le encanta. Dice sí. que, fíjate que, ¿sabes cuáles son sus pretensiones? Mojarse los pies ahí en el mar, verlo. Sí. Y comer, porque no le falte para comer. Esas son las pretensiones de un escritor del tamaño de JJ Benítez y que habla de la humildad, del cariño, de todo lo que tiene para su público. Después de todo, su vida, su trayectoria y las experiencias que tuvo y sigue teniendo son increíbles. Cualquier persona eh, sería dichoso con... Una... Pues nosotros que nos gusta la investigación seríamos <risa> dichosos. Sí. Coincido contigo. Muy bien, eh, Antonio Lazo, pues te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros que nos hayas platicado estas anécdotas eh, que nos hayas presentado el libro que nos digas qué es lo que viene y pues que te hayas eh, tomado el tiempo para poder platicar con nosotros, muchas gracias Antonio No, el agradecido soy yo sé cómo te quiere la gente lo serio que eres en tus trabajos ese misterio que le pones que realmente ayuda a otros investigadores ¿eh? les, les mueves algo ahí para que la gente también se anime a investigar y buscar, no sé qué buscamos, pero, pero algo estamos buscando, la verdad, pues no, porque nadie la tiene, sí. y agradecidísimo contigo, agradecido con tu público, y bueno, y con muchísimo cariño, si te resuelven en esa misma, yo les haré llegar un libro, a través tuyo, firmado por tu servidor y por JJ Benítez, personal. Ah, ah, perfecto, bueno, sí, sí, si tienes un libro y puedes eh, obsequiarlo a alguno de la gente que, que está viéndonos, pues nada más que nos resuelvan esa, esa pequeña Ajá, duda que está ahí. Tienen que resolver la duda. ¿Cuál ¿Qué te la... parece? Ajá, pues mira, tienes... te voy a poner la fácil. Hay tres, hay tres cosas, pero te voy a poner la fácil. Tiene dos errores el libro de segundo y tercer grado. Ya hubo alguna persona que lo resolvió, ¿eh? Entonces, este, léanlo con cuidado. Y eso lo hice para que la gente lo lea con cuidado y vea entre líneas todo lo que dice además de JJ Benítez, quien está escrito ahí. Pero ahí está, con mucho gusto perfectísimo, vamos a ver si alguien puede encontrar los errores, que me mande mensaje. y si... Me lo a llegar y encantado la vida. Claro, muy bien Antonio, un abrazo, te espero, nos veamos pronto y seguramente te seguiré escribiendo por WhatsApp, por diferentes cosas y me da, me da mucho gusto conocerte, me da mucho gusto platicar contigo y que también tengas una amabilidad como, como la tienes con toda la gente que se te acerca. Pues muchas gracias a ti, a tu público, un abrazo y pasen muy buena noche. Que descanses, gracias. Gracias. Saludos a toda la familia. Igualmente. Bueno, gente, pues esta ha sido la plática, el podcast con Antonio, que nos platicó cosas que nadie más nos puede decir sobre JJ Benítez, que es completamente una leyenda. Una leyenda. Lo vuelvo a repetir el investigador de temas de misterio más grande eh, que existe en este momento de habla hispana. Así que yo también por ahí tengo mis libros autografiados de JJ Benítez, este, pero estaría buenísimo que tuviéramos uno de Antonio y de JJ Benítez autografiado, qué cosa más maravillosa, ¿no? Bueno, gente, a mí me emociona mucho porque ese sueño, ese sueño de vivir esas experiencias de conocer, de investigar, de escribir, de fotografiar, de dibujar, de aventurarse. Ese sueño lo tuve desde niño y gracias a personalidades como JJ Enites y como Jiménez Del Oso y muchos otros que, que, que lo han hecho. Entonces, esa es mi, mi pasión. Y por eso está, estoy en internet. Afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de platicar con muchas personas vinculadas a estos temas, mucha gente importante. Eh, estoy muy contento con estos podcasts que hemos estado haciendo porque hemos tenido a gente importantísima eh, y que esta plática queda como testimonio de, de ese gran conocimiento, de ese gran carisma o de las opiniones y pensamientos que tienen que decir cada uno de los involucrados en esto del misterio. Estoy muy contento, espero les haya gustado a ustedes también. Gracias por apoyarme con los superchats. Hoy no hubo ni un superchat, eh, nos fuimos en, en un programa en blanco, no hubo ni un superchat, qué mala onda, pero ni modo, saben que sus superchats, que sus donaciones, que sus likes, que las compartidas, que las estrellitas, que los regalos, que el wish list todo eso... Me ayudan para seguir eso para poder compartir el sueño que muchos tenemos y que quiero hacerlos hacerlos sentir orgullosos si yo pudiera puedo quiero ser tan reconocido no por el mérito de ser reconocido sino de de darle un valor a, a nuestros a nuestro país y tener la seriedad, el compromiso con la temática. Entonces, estoy muy contento de, de tener la oportunidad y estar en el camino de poder representar a mi país y a toda mi gente, los mexicanos, y también de representar a los latinoamericanos en estos temas. Eh, es un gran camino, hay mucho que aprender, mucho que conocer, mucho que estudiar, y muchas cosas por por ofrecerle al mundo para que un sueño así se pueda hacer realidad, pero yo estoy comprometido a eso con su ayuda, gracias gente gracias por todo, los quiero mucho descansen, no sé, 55 de la noche, 5 y ya será la medianoche y bueno, mañana nos vemos en mis diferentes redes sociales vayan a mi canal, subí un video hace un rato subí un video sobre un caso un caso raro y quiero que lo vean en el expediente Oxlack. así que déjenme un like, déjenme un comentario, y gracias por todo. Les mando un abrazote.